Hola y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo esta velita en forma de bola con espirales Bien, me habéis pillado aquí troceando la velita Una velita que he hecho anteriormente Con lámina de, de parafina En dos colores Y aquí están los trocitos que, que he sacado Le he quitado antes la mecha Recordad, quitarle antes la mecha Era una vela ya vieja Y la he decidido trocear Bien, tenemos también el molde para la vela tenemos aquí ya fundida eh, parafina de 56 Tenemos estas crayolas con las que buscaré el color para el fondo de la vela Y qué más tenemos, tenemos la mecha por supuesto, una Q, Q3 por el diámetro de la vela Bien, seguimos cortando ya de trocitos no muy finos, sino en la acera fundida los, los derretiría, se harían. Ya veis como unos, entre, unos 3 milímetros, 4, por ahí más o menos de grosor. Antes he cortado de la otra vela, pero ya vi que se hacían rodajas demasiado grandes y he preferido empezar esta otra velita. Son velas que ya hace mucho tiempo que había hecho y he querido aprovecharlas ahora en hacer esto, para ver que reciclamos otras velas en unas nuevas así, cortamos bien, espero que me lleguen, si no pues cortaré más cogemos el molde y vamos a aceitarlo ahora bien, con aceite corporal, preferiblemente el de bebés porque huele mejor le vamos a untar el, el recipiente por la parte del molde, por la parte interna también, y, y es preferible, el, lo que es la vaselina líquida, que ya es más profesional. Ya no tiene olor la vaselina, vaselina líquida. Bien, cogemos la mecha y un extremo, como un centímetro, lo sumergimos en la parafina. Vamos a afilar un poquito esta, esta mecha y es para introducirla por el agujero que tiene el molde. Aprovechamos toda la cera Aquí veis que no nos va a hacer falta la aguja Y así introducimos la mecha Es otra manera de, de poner la mecha ¿eh? Ahora un trocito de plastilina La ponemos en la base Para que no se nos escape nada de cera Y no se nos escurra la mecha Bien ahora vamos a empezar por ponerle eh, estos trocitos, la parte más lisita contra la pared de, de nuestro molde. Y apretando un poquito para que coja esta forma curvada. Eh, no se va a sujetar, ¿no? Porque tiene el aceite y va a resbalar. O sea que intentar no moverlos mucho. Apretamos. Y así, de menos, de tama tamaño más pequeño a más grande. Queda más bonito. esta misma y bueno yo lo he hecho en estos colores naranja y, y blanco porque era los que tenía que los podéis hacer en los colores que queráis siempre que en la vela en, en lo que es la bola la cera líquida sea un color que, eh, que contraste con la espiral que esto, en este caso la espiral es de dos colores. Blanco, blanco y naranja. Por eso he escogido en este, en este caso el color verde. Pero bueno, se podría hacer con otros colores. Tonos azules. Con la espiral en violeta. O en rosa. Tonos verdes con amarillos rojo, blanco y negro también quedaría muy bien le he añadido ahora ya un poquito bueno, primero la base, el blanco para hacer un verde suave y ahora un trocito de verde que no me está llegando me tiñe muy poquito y voy a añadirle más eh, estos son crayolas que son las ceras con las que pintan los niños en las guarderías y ahora le hecho un poquito de amarillo para avivarlo un poquito Así eh, Estas crayolas No tienen ninguna eh, Proporción de plástico Por eso las estoy utilizando Nunca utilicéis crayolas que contengan Ninguna, o sea Nada de plástico 0% de plástico 100% cera Así, y bueno Me va gustando este colorcito para Para meterle de fondo A la vela Sí bien, pues ahora vamos a sujetar estas cinco primeras piezas que he, echado, que he puesto en el molde, echándole una pequeñita capa de cera muy poquito para que se sujeten, más que nada y poder seguir trabajando introduciendo más eh, espirales por las por la pared del, mo del molde bien, ya veis sé que enseguida esto Ahora ponemos más trocitos... Ya va a ser mucho más fácil así... Que si no se nos desmoronarían todos hacia abajo... Ahí otro poquito... Ahí... Así... Y bueno, podéis hacer la bola completa... Yo en este caso voy a hacer solo una parte de la bola... Me parece más original... Y ahora echamos otro poquito de cera Para fijar estas otras piezas que hemos puesto Ahora nuestros otros ya más grandes Ya veo, no me van a llegar para la, el contramolde Me parece, digo, el contramolde La parte baja del molde parece que no, a ver Sí, voy a cortar un poquito más o no. Vamos a mirar. Ahí, a ver si. Sí. Por aquí es por donde tengo que poner. Vamos a utilizar las que ya tengo cortadas. A ver si tengo que cortar más. Aquí va a ser un poquito más complicado que se nos aguanten. Ahí. De lado tiene que ser. Y otra. Pero en este caso hago que sobresalga un poquito para que no se note la unión de la de las de los del molde así, a ver, a ver así vamos a echarle un poquito de, de cera líquida muy poquita, eh, simplemente para que se quede sujeta la esos trozos de cera al, al molde ahí, ya escurren por el agujero, bien Ahora lo ideal es dejarlos enfriar, que yo apenas los voy a dejar enfriar. Lo que voy a hacer es, primero, cojo la mecha. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a dejar las tijeras y ponemos el molde. Colamos la mecha. ¿Veis que aquí hay un tapado una... Una espiral, no pasa nada, después le pasaremos la pistola de calor y se descubrirá la espiral ahí, vamos a colocarla bien ahí, claro, está la goma aquí fuera, a ver, no, así no voy a tener que, que volver a levantar el, el separar el molde, aquí está la gomita esto es lo que me dificulta cerrar bien el, el molde Bien, ahora sí Vamos a ver Colocamos bien Ahí un trocito que se nos había separado Nada, el de la unión Que quedó un poco montado sobre el otro Y seguimos eh, Perdón que se me acaba de escapar La, la cera Y eh, vertemos el, la cera Dentro del molde por esto yo tengo, siempre tengo una bandeja de silicona mm, debajo de los moldes, por pues si se me escapa la cera, como en esta ocasión. Bien, la cera puede estar así, eh, temperatura media, bueno, digamos, media, no está hirviendo, ahora está con el fuego apagado, ahí, apagado del todo. O tenerla un poquito más fría, si la echáis un poquito más fría, pues sería mejor, pero bueno, yo he eh, querido hacer todo de un tirón. Sin esperar mucho A ver si después no se me deshace la vela Bueno eh, Ahora ha hecho esta. Eh, se ha hundido por el centro Que es muy normal Rellenamos con la cera que teníamos Que he vuelto a calentar Así Y bueno no se me ha desmoronado del todo No está mal y ahora, sí, ahora ya está fría Ya ya se ha enfriado del todo Ya le quitamos la plastilina Y mira, la parte de arriba sale perfectamente Mira qué bonita queda por arriba Y ahora le cuesta un poquito por abajo Ya está, estaba empujando yo por la por el huequito Ahí Bien, pues me ha quedado me Ha quedado bastante bonita, sí, eh No esperaba eh, a ver, que conste Que no estáis viendo bien el verde Yo lo veo un poquito más intenso que aquí en la imagen ¿eh? Vamos ahora a quitar Esta rebaba Estos trocitos de, lo, de la unión Ya veis, simplemente con, con la mano Ahí Vamos a cortarle el exceso de mecha Por la parte inferior y por la parte superior. Le dejamos como un centímetro más o menos en la parte superior de, de mecha, ¿eh? Y bueno, vamos a hacer algo más. A este Vamos a ahora a pasarle la pistola de calor para que se vean un poquito más estos. Estos es, es, estas espirales en la vela. Veo hay una ahí arriba que no se ve muy del todo. Y bueno, quedan como caracolillos. Vamos allá con la pistola. Ahí. Y por toda la superficie, ¿eh? No le deis solo por donde están las espirales. Darle también por, el, por la parte lisa. Para que esté igualada la, la esfera, ¿eh? Veis, así se van destapando mejor. Si la lámina de la espiral fuera finita, ya con la pistola nos la, deshar, la desharíamos del todo. Por eso es preferible que sea un poquito más gordita. Ya veis, le damos por, la, por el otro lado. También. Uy, no se ve. Ahí. Ahora oh, ya se ve un poquito mejor esa espiral. Y por todos los lados donde esté tapadas las espirales. Aquí también. Y bueno, aprovecho ahora mismo ya para deciros que... Eh, bueno, si os gustan mis tutoriales... Darle al like... Eh, por los algoritmos... Eh, suscribiros si aún no lo habéis hecho... Siempre traeré mmm, velas diferentes todas las semanas. Y, y bueno, tenemos comunidad. Llevo un par de semanas sin escribir en la comunidad. A ver si empiezo a volver a escribir. Y hacerme los comentarios que queráis en, en la zona de comentarios. Yo eh, respondo a todos. no Eso que nos quede eh, duda. Voy a aprovechar ahora y voy a ponerle otros adornitos más de espiral. Pero ahora por la parte, claro, sub, de fuera. No es tan necesario que sean tan gruesas los, Las lonchas de espirales Pero bueno, así 3, centime, 3 milímetros está bien También para afuera para Le va a quedar bonito Ya veréis Así, 3 Cortamos ahí. Le cuesta cortar esta vela Porque ya tiene bastantes años Y está muy Muy dura Tendría que aplicarle la pistola de calor pues ahora por la parte inferior le ponemos un poquito de estas espirales por la parte por la parte de, abajo, de fuera así y le seguiré poniendo alguna más me parece a mí ya yo creo que le quedan bien apretamos bien que esto es lo bueno de esta cera eh, son láminas de cera que son muy maleables ahí se queda ahí ahí vamos a quitarle un poquito aquí de la, de la de la base que no nos deja sentar bien la la vela, ahí, y así sigo poniéndole estas lonchitas en la parte inferior, ahí aguántate, bien, pues aquí ya tenemos la vela final con las espirales incrustadas y fuera de ellas, muchas gracias por verme y chao.